Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por Internet, en el canal eh, Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, que es eh, la fanpage de Facebook de nuestra estación de radio, y en su caso, la de Solo Negocios en Solo Negocios MX. También en Facebook, más tarde, el programa replicado en diversas redes, tanto de audio como de video. Y bueno, pues arrancamos el programa con bastante información económica y algunos argumentos sobre la estructura jurídica en el país hacia las empresas. El día de ayer, sí, hoy es 8, este, se publica por Inegi el índice nacional de precios al consumidor y la inflación no cesa, 7.99% anualizado. Hace un año era 5.88, el resultado mensual fue .84. ¿Y qué significa? Básicamente un contexto de presiones inflacionarias continuas que se, se gestan. ¿no? Cuando hablamos de inflación, hablamos de una continuidad en el alza de los precios. Si un solo mes o un solo una quincena se suben los precios y al mes siguiente bajan o, o al menos baja la incidencia inflacionaria, entonces no se concibe inflación, se concibe un alza de precios en una sola ocasión. Pero cuando de manera recurrente, como desde abril del año pasado 2021 y énfasis marcado desde noviembre de 2021 arriba del 7% cada mes estás por encima del objetivo de Banco de México o del banco central que corresponda, este pues eh, obviamente se deduce hay un ciclo inflacionario y eso es lo que estamos viviendo no cesa y a pregunta expresa oye, subieron en 75 puntos base como nunca en la historia en México la tasa de referencia, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no cesa esa incidencia inflacionaria? Y entonces, en esa lógica, bueno, pues el planteamiento es que ocurre eh, un escenario eh, donde la inflación uh, no, no es reactiva a la vacuna, digamos, contra la inflación que ejerce el Banco de México con su movimiento de tasas de manera inmediata. Regularmente es algo que tarda unos meses en tener esa reacción. Y además ya sabemos que a diferencia de Estados Unidos, donde es una nación culturalmente mucho más bancarizada que la nuestra, bueno, pues tiene mucho más efectos allá, quizás hasta más rápidos, eh, un movimiento de tasa, que no necesariamente va a ser el caso con el reporte que el lunes entrega el Bureau de Estadísticas Laborales, pero eh, lo veremos y en su caso, en el caso mexicano pues somos mucho menos bancarizados, incluso aquellas personas que reciben un pago de nómina con tarjeta, cada día de pago inmediatamente van y liquidan en un cajero este, automático su cuenta bancaria y usan su efectivo en lugar de usar la tarjeta y luego ampliar el criterio de uso de, de, de herramientas financieras, es, es algo que requiere permear en la cultura nos decía David Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México hace unas eh, una semana este acerca de la posición de uh, promover en la educación formal primaria, en los libros de texto, ciertos capítulos de finanzas. Y Podría uno pensar, bueno, las palabras finanzas suenan sumamente compleja, pero enseñar desde los niños, desde la época de la infancia, eh, conceptos básicos como el valor del dinero en el tiempo, pues puede ayudar a que cuando sean adultos tengan una comprensión más clara, por ejemplo, de lo que es acceder a un crédito y las implicaciones y las consecuencias y las realidades, ¿no? Y en fin, eh, esa es, esa es la, la realidad en cuanto a la inflación. Ocurre, suben las tasas, pero no va a tener un efecto inmediato, eh, eh, es un hecho real. Ahora, de cualquier forma, en el tiempo tampoco tendrá un efecto absoluto y acelerado. Y aquí una crítica en cuanto a la velocidad y el tiempo. Eh, la FED y el Banco de México esperan que su convergencia a su objetivo llegue a principios de 2024 a más tardar, o sea que todavía nos queda un año y seis meses siete meses, un año y seis meses de presiones inflacionarias que presuponen más o menos para octubre empezarán a ceder yo tengo mis dudas pero bueno, esa es la perspectiva de las expectativas que ellos afianzan en sus pronósticos eh, el mercado más o menos espera lo mismo, las diferentes entidades que hacen pronósticos. ¿no? Bueno, en esa lógica vemos hacia eh, la, la, la, la velocidad, pues una que depende quién lo vea, puede pensar que es acelerada o no y comparado con otros momentos en el tiempo y bajas inflacionarias. Por ejemplo, las bajas inflacionarias del 95, que llegamos a tener tasas de 50% de inflación hacia un solo dígito, o sea, abajo de 10%, pues se tardaron más o menos, creo que se logró en 2003, más o menos eh, 2004 cuando logramos llegar a una época en la que ya estábamos con una tasa de una sola, un solo dígito ¿no? Eh, nueve años más o menos, ocho años Luego en ciclos inflacionarios como el del gasolinazo de 2017 pues la convergencia se logró como a los ocho, nueve meses si no me equivoco y en fin, hemos tenido ese tipo de escenarios que dependerán del origen y de la Circunstancia contextual. El origen del 95 fue una crisis magnánima, sobre todo énfasis marcado financiera y económica, o más bien, primero económica y financiera, en su caso, como consecuencia jurídica, incluso. En el caso de 2017, con el gasolinazo, fue un problema técnico de la decisión del gobierno de cuándo liberar los precios de las gasolinas, y, y, y el acaso actual, pues tiene una confluencia variada, ¿no? Sabemos que tenemos el problema de los cuellos de botella internacionales que se generaron a partir de la cuarentena generalizada de 2020, luego las cuarentenas regionalizadas de China, eh, la secuela en las demás cadenas productivas para generar eh, cuellos de botella y escasez en múltiples insumos, la problemática de, antivacunas, de personas antivacunas y luego del temor a salir a trabajar durante el año pasado para conseguir empleo y provocar escasez de mano de obra, la problemática consecuencial que genera la inyección de recursos fiscales tanto en la presidencia de Trump como la de Joe Biden, de los cheques estos que le distribuyeron a los estadounidenses, la problemática que genera una tasa nula como la que tenía la Reserva Federal hasta hace unos cuantos meses, la problemática de la guerra y las consecuencias en las múltiples uh, productos llamados commodities, ¿no? los, los productos más básicos y entonces en ese, hay bueno la problemática de la OPEP por supuesto como cártel eh, del petróleo no entonces todos esos elementos confluyen, son ajenos a México de manera directa y, y generan un impacto ahora también hay la problemática interna el gobierno mexicano por política unas entendibles y asimilables por el sector privado para mejorar la calidad del sector laboral y de los mexicanos en general Elevando costos de la empresa, ¿no? Y que se presuponen deben traducirse en mejoras en las percepciones de los trabajadores en lo general. Otras, astringentes como las fiscales. Y eso que todavía nos metemos realmente a modificar la estructura ambiental, que es urgente por el cambio climático. Pero bueno, al menos esas dos, la laboral y la fiscal, ya sea benigna o maltrecha como el REPSE, por ejemplo, y la, la legislación alrededor del outsourcing, básicamente contextualiza un escenario de políticas públicas mexicanas que también abonan a la inflación. Quizás es de mucho más peso lo externo, pero lo interno pega. Y en fin, en esa tesitura, pues estamos en un ciclo inflacionario muy complejo, con tanta confluencia de origen que es difícil detectar si es equiparable al asunto del gasolinazo o al asunto de la crisis económica financiera del 95, pero en principio pudimos decir que es más pegable a la del, al 95. Oye, ¿nos va a tardar ocho años en la convergencia? Bueno, no. En aquel momento estábamos en una inflación de 50% y nos tardamos ese plazo porque primero se autonomizó el Banco de México, se asimiló el sistema del corto en lugar de la tasa de interés que no usábamos en ese entonces. Eh, y, y, y se fue, fue nacionaliza, perdón, privatizando la banca de nueva cuenta y luego vino el FOAPROA y luego vino la recesión de los Estados Unidos entonces todo eso fue acumulando plazo, prolongando el tiempo para que se lograran los objetivos pero eso no significa para nada que eh, sea equiparable de manera directa pero en el sesgo pudiera aparentar más la del 95 que en la del 2017, el ciclo inflacionario así las cosas, la inflación sigue alta Luego, peculiarmente, la inflación subyacente sigue muy alta, eh, es la más alta de los últimos 10 años como una comparativa, y el problema más importante es el gráfico o la tendencia, que siga apuntalado hacia unos 45 grados de pendiente en un plano cartesiano y que esto pues, nos hace pensar que no se está cediendo en las presiones inflacionarias en la parte de la inflación que la tasa de referencia genera influencia porque ciertamente subieron 75 puntos base la, la tasa en la última sesión del Banco de México pero ojo ya había subido en dos ocasiones 50 base entonces desde esa perspectiva pues ya debería tener cierta reacción y no la está teniendo en mucho, está siendo inducido por estos productos que importamos del exterior, que vienen ya inflacionados y pues ahí hay un, un, un dejo importante de este... de circunstancias ¿no? Tengo que hacer corte comercial regresamos en segundos, no se vaya, siga en solo negocios Regresamos, no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con solo negocios radio son las 4 con 11 minutos la cofe trabaja para que exista competencia porque cuando las empresas compiten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 ¿Ya conoces la Universidad Abierta y a Distancia de México? ¡Claro! Es una universidad a mi medida. Yo voy a estudiar una licenciatura a mi propio ritmo y desde casa. Y yo, una ingeniería de calidad, con validez oficial y sin costo. Regístrate en www.unadmexico.mx a partir del 25 de julio y hasta el 5 de agosto. ¿Ya te registraste? ¡Te esperamos! Gobierno de México.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 Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio. Y bueno, y la inflación en Ciudad Juárez tampoco cesó. Y al contrario, además es una cuestión bien compleja la que ocurre en Ciudad Juárez. Porque resultó 9,29%. Esto es 129 puntos más eh, que, que la inflación nacional. 130 incluso. Este. ¿Y, ¿Y por qué digo que es una situación preocupante incluso? Bueno, sucede que Ciudad Juárez, desde el 23 de febrero que inicia la invasión de Rusia a Ucrania, tiene no solo el 100% del IEPS uh, en materia de subsidio, o sea, no nos lo cobran en todo el país el IEPS de la gasolina, Impuesto Especial de Producción y Servicios, sino además tenemos un estímulo extra en la frontera norte, ciertas ciudades como Juárez. ¿Por qué? en mi punto de vista, porque eres políticos, pero por lo que sea, nos sale más barata la gasolina aquí que incluso en Villa Ahumada, o más al sur del país. Estuve en la Ciudad de México en la semana y había gasolinas que iban desde 20 hasta 23 pesos el litro de, este, de gasolina y aquí andamos en 17 más o menos. ¿no? Entonces, en esa lógica tenemos ese componente que desde febrero nos viene ayudando a no generar impacto inflacionario. Y número dos, el tema de la electricidad que desde hace más de 30 años, o a mi conocimiento siempre, bueno, no sé desde cuándo, pero yo recuerdo desde hace 30 años, se tiene el subsidio de energía eléctrica que concede la Comisión Federal de Electricidad por medio del gobierno federal a las zonas más calientes del país y a nosotros nos aplica desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre. Entonces, dos de los componentes más volátiles y en este momento más volatilizados de eh, la, la estructura del, de, del índice nacional de precios al consumidor, que son la electricidad y la gasolina, están suprasubsidiados. ¿Por qué nos pegaría un, un ciclo inflacionario en Juárez en ese momento? Pues la explicación además puede venir de subyacentes, y en particular mercancías. O sea, la parte de la inflación que se supondría tiene más influencia el Banco de México con tu, su tasa para, para contener. Pero recordemos peculiaridades de Juárez. Número uno, más o menos el 70% de los productos que consumimos en Ciudad Juárez los importamos o vienen de fuera. De hecho, los importamos. Este es, este es dato de, de, de Colegio de la Frontera Norte que formula Alejandro Brugués por allá de 2006 y que persiste en el tiempo. No somos autoproductores para nuestro consumo. Dos, estamos muy alejados de los centros de producción. ¿Y cómo llegan esos productos? Lo más normal es que lleguen en camión. Y esos camiones se mueven con diésel, que está más caro en el centro del país o en Estados Unidos. Entonces, los productos por sí mismos llegan inflacionados por las problemáticas de, de, de, de cuellos de botella. Y luego le sumas el combustible para que no lo traigan. Y luego le sumas la escasez de mano de obra en, en, en autotransporte, tanto en Estados Unidos como en México, pues tienes una bombita de tiempo llamada explosión de precios que nos está estallando en la cara en ciudades como Juárez. Lo tenemos que asimilar, adelante. Y me ha preguntado un compañero periodista por la mañana, oye Alex, toda la capacidad adquisitiva de los juarenses está haciéndose, viéndose más afectada que el resto del país. No, no lo creo, porque desde 2019 usted recuerda, las personas con menores ingresos, formalmente hablando, en, la, en el sector laboral, se les duplicó el salario y luego hubo un pequeño empuje en los demás salarios eh, posteriores hacia arriba. no Y luego dos en 2020 y en 2021 y en 2022 han habido aumentos al salario mínimo, que si bien han venido acompañados con relativos presiones inflacionarias, hasta ahora la verdadera presión inflacionaria ha dado un, un margen a favor de la mejora de la capacidad adquisitiva del juarense, en principio y solo en el sector formal. Pero en el informal, cuando el agente económico informal opera por sí solo, pues gana más que en el sector formal. Cuando opera dependiente de terceros informales, entonces sí pudiera haberse supeditado a ingresos inferiores a los, a los legales. ¿no? Pero en esa lógica, pues en principio, si hay una afectación a la capacidad adquisitiva de los juarenses, es mínima, comparado al menos con el resto del país. Incluso creería que comparado con Estados Unidos, porque allá sí ha habido eh, una posición en la que los sueldos básicos, los mínimos, como son definidos estatalmente, no han aumentado en función del aumento de los procesos inflacionarios y el ciclo inflacionario que viven. Entonces, yo creería que si alguien sale ganón en este escenario terrible que estamos viendo de ciclo inflacionario en el mundo, somos los fronterizos de la zona norte del país. Lo cual no quiere decir que nos esté enriqueciendo, simplemente es que la afectación negativa no está siendo tan fuerte como la afectación que ocurre en otras latitudes. 9.29% la inflación negativa de Ciudad Juárez no fue la más alta de todo el país pero ciertamente nos ubica por encima del promedio nacional y eso es preocupante porque pues tampoco aquí hay muchas políticas que digamos en la parte fiscal sean eficaces para ser funcionales digo nada más el gobierno del estado este, llegó con su alza del impuesto sobre nómina ¿no? y, y, y de ahí vienen consecuencias el predial no se ha hecho eh, aumentos a mi conocimiento relevantes, pero sí se está haciendo, o al menos se está intentando por, sitio, por medio del municipio ser eficaz y cobrarlo a quienes lo adeudan, lo cual no es malo, pero ciertamente en un momento tan difícil de, de ciclo inflacionario, pues es una erogación extraordinaria que no se tenía presupuestada, aunque jurídicamente tuviera que estar presupuestada. Lo mismo en el agua, se está haciendo un trabajo eficaz en la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento para efectos de recuperar cuentas que tengan eh, deuda con el municipio, con la Junta, perdón, y, y, y de nuevo se hacen los esfuerzos jurídicos, lo cual es una cuestión válida y correcta de hacer de la, de la, de la gente gubernamental, pero en su caso es el momento poco adecuado para hacerlo dado el entorno eh, del ciclo inflacionario. Y entonces podría llevármelo a una comparativa, es muy similar al error cometido por el gobierno anterior federal de liberar precios en enero de 2017 en vez de enero de 2016. ¿Por qué? Porque en enero de 2016 los precios de hidrocarburos estaban bajísimos y fueron paulatinamente moviéndose hacia el alza hasta 2017. Y, y a nosotros nos soltaron la liberación cuando ya los precios estaban este, picados hacia el alza. Y entonces fue un impacto de golpe. Y de nueva cuenta las dimensiones de los precios se tienen que medir no solo en el movimiento del precio, sino en la dimensión del tiempo y en la velocidad o la pendiente de la gráfica que, que, que, que genera la tendencia de ese indicador. Si es muy acelerado, si es un trancazo de golpe, genera impactos más, siendo en el caso de la gasolina, un insumo básico que tiene impacto en el resto de cadenas productivas. En el caso juarense, pues el agua es fundamental para todos, ¿no?, para vivir. Y el predial, pues no importa tanto, pero si te sacan de tu casa, pues obviamente si sí tienes un tema importante, ¿no? Entonces, bueno, eh, temas complicadísimos para tomar decisiones por los agentes gubernamentales, pero ellos se promovieron para estar en esos puestos y ellos tendrían que ser quienes respondan por las acciones que correspondan y que van a seguir anidando a ciclo inflacionario. Así que nos tenemos que acostumbrar a este ritmo de alzas. Ojo, no es la inflación de 1987 de 172%, no es la inflación de 1995 de 50%, no es la inflación de Venezuela de, quién sabe, mil por ciento. vaya usted a saber, este, no es la inflación de Alemania después de, la, de, de, después de la Segunda Guerra Mundial que era un millón por ciento una cosa así loquísima no estamos en ese escenario pero estamos en un ciclo inflacionario y nos tenemos que adaptar a él y vienen más presiones ahorita hacia el final del programa comento algunas habrá cosas que pueda la Fed y el Banco de México provocar en, la, en, en el freno de las alzas o sea que siga subiendo pero cada vez más lento y, y de menos incidencia. Pero va a haber políticas públicas en México que requerirán eventualmente generar presión, más bien que, que, que tendrán consecuencia eventualmente de generar presiones inflacionarias. Y ahorita los comentaremos. Pero bueno, está ahí inflación. Inflación al productor, 10.52%. Desde 2017 no había este dato. México no es un país tan competitivo, no como economía competitiva frente a otras naciones, sino que genere competencia entre sus agentes económicos como puede, pudiera ser, por ejemplo, en la Unión Europea o quizá Japón eh, o quizá incluso Estados Unidos en cierto alcance. De, permit, somos más permisivos de generar prácticas monopólicas. Pero tampoco estamos en un escenario de absoluto monopolio. Entonces, en esa lógica, no es tan fácil para un agente productor de la cadena productiva del índice nacional de precios al productor traspasar el precio al consumidor de manera directa. Si estamos en 10.52%, no es tan fácil pasárselo al consumidor, porque tengo competidores, y por eso los competidores quizá tengan otras mecánicas financieras en donde puedan aguantar todavía el precio sin traspasarlo, eh, eh, eh, o sea, el traspasar el costo al precio, y entonces por lo tanto no generar mayor presión inflacionaria. Eso en principio es sano, y pudiera ser mucho mejor si tuviéramos una Comisión Federal de Competencia Económica con mayor presupuesto y mayor eficacia en su cumplimiento constitucional y si tuviéramos menos gobiernos estatales y, y, y, bueno, federal, estatales y municipales, que induzcan monopolios, porque por doquier, es más, nada más así de fácil, cada vez que hacen una licitación de invitación a tres o de asignación directa, provocan estancos, provocan prácticas monopólicas. Digo, quizás se la deban a su compadre o las tranzas que traigan, a mí no me importa. La consecuencia no solo es el problema de corrupción, es un problema de competencia económica. Y ese draga a la nación. Pudiera ser mucho menos la inflación si sí, y solo si sí, se promoviera competencia con licitaciones certeras en todas las escalas gubernamentales. Cosa que aparentemente es imposible que un gobernante pueda hacer con eficacia. Bueno, otro dato que nos ocupa, que, que, que nos genera mucha preocupación y si no, ocuparnos de él. En este caso no es una preocupación en un sentido negativo, sino estar atentos del dato. Las solicitudes por desempleo en los Estados Unidos, que estructura el grupo laboral más formal, con mayores derechos, y que llega al 2 de julio, 235 mil solicitudes iniciales, con 4 mil más que, que la semana previa. Y el aglomerado de todas las solicitudes vivas, en promedio móvil de cuatro semanas, es de 1.335.000 con un alza de 16.500. Y le explico el gráfico. La tendencia de solicitudes iniciales viene a la baja desde pues, junio de 2020, mayo de 2020, cuando la reactivación económica en Estados Unidos después de la cuarentena generalizada. Y llega a un piso mínimo en abril de este 2022 y de ahí empieza a despejarse y se encuentra en esos 235 mil más menos que tenemos en este momento. ¿Es un mal dato el actual? No. Creo yo que se puede interpretar como que llegamos al piso mínimo y que nos vamos a estabilizar, pero también hay quien habla de la mega recesión que viene o, o algunos otros de una recesión suave y que eso provocaría desempleo en Estados Unidos. Veremos. Pero en principio no está apuntalada la tendencia, está plana, con ligera recuperación respecto al mes de abril, que en el mes de abril llegamos a tener ciento, ay, 175 mil solicitudes. O sea, en este momento tenemos eh, 70 mil más. Es, es, es fuerte el dato, pero recordamos que en la pandemia llegamos a tener 5 millones, entonces, pues, olvídese, no es nada. ¿no? En el aglomerado, este es importantísimo, en el aglomerado seguimos en mínimos históricos. Seguimos por debajo, o sea, un millón mil. Logramos llegar a estos niveles más o menos para abril también de este año y de ahí seguido bajando y se ha mantenido muy plano, que ese es el dato crucial. En Estados Unidos el empleo más formal persiste generándose y manteniéndose estable. Y eso es fundamental para las expectativas de derrama económica en una ciudad como Juárez, dependiente de la maquiladora, porque el Trabajador con mayores derechos y mejores ingresos, tiene más demanda de producto, genera más órdenes de compra en los comercios donde consume, genera más órdenes de compra manufacturera y estas generan más órdenes de compra maquila, que muchas de ellas caen aquí en Juárez y generan una derrama económica positiva. He ahí elementos sensatos de por qué estar siguiendo cada semana al Departamento del Trabajo con las solicitudes de desempleo que se tiene. La situación de empleo publicada por el Buró de Estadística Laborales hablan que el empleo generado general, no solo el de mayor formalidad como el de los de seguros por desempleo, sino el general en el mes de junio fue de 372 mil plazas, un dato muy positivo. Y quizá de nuevo, quizás sea el mejor escenario que vayamos a ver en tiempo, quizá los posteriores sean más bajos, pero eso no son indicadores de una recesión, solo que llegamos al pico de la época de crecimiento de, las, de Estados Unidos. Y habrá que ver qué tan profunda es la caída, si es muy marcada o si es muy plana. Los razonamientos para que sea plana seguirá basado en la inversión que hagan las empresas privadas en los Estados Unidos, en la inversión que presuntamente busca hacer el gobierno de Joe Biden en función del gasto este, uh, de infraestructura y en función de cómo esto lo podemos asimilar nosotros para nuestro beneficio. 372 mil plazas laborales generadas en el mes de junio, con una tasa de desempleo fija en 3.6%, y con ganancias de puestos laborales en servicios profesionales y de negocios, en eh, hospedaje y entretenimiento, y en salud. Esas son las áreas de mayor generación de empleo, según este indicador. Muy bueno. ¿Viene una recesión mañana? Pues ni cómo. ¿No? ¿Puede pasar súbita? Pues sí, pasó súbita cuando la pandemia, ¿verdad? O sea, si cae un asteroide o algo así, pues órale, pero en principio los indicadores no dan pauta para que veamos un problema grave mañana. ¿Puede venir un futuro? Sí, sí puede venir, pero no es un hecho, porque también podría venir una época de expansión por diversos inventos que de repente salgan a la luz. ¿Y, y, y, y para qué le estamos jugando a la bolita de cristal? Mejor basarnos en datos más certeros para tomar decisiones, ¿no? También, en cuanto a una parte importante de la inflación de Estados Unidos, su balanza comercial. Estados Unidos registró un déficit en el mes de mayo de 85.5 trillones de dólares, trillones con té de tomás, con una baja de 1.3% respecto al mes previo. Dos, las exportaciones las exportaciones fueron 255.9 trillones de dólares, 1.2% más que el mes previo y en su caso las importaciones fueron 341.4 trillones de dólares con un punto más ojo, esto está muy bien en función de la estructura de precios estadounidenses todavía le sigue pasando el costo a México recordemos que de las exportaciones estadounidenses, no recuerdo el dato pero creo que es un poco menos del 50% se vienen a México y de nuestras importaciones el 80% viene de Estados Unidos el asunto que importe un poco menos de lo que exporta Estados Unidos y que mejore su déficit es que asimila un juego de precios. ¿Por qué? Porque compra un poco menos caro, pero un poco menos volumen, que lo que logra exportar. Quizá lo que logra exportar sí está inducido por, por inflación, pero en principio hace que hacia adelante se pueda prever una contención a la movilidad de precios. Y esto pudiera hacer que también en siguientes meses nuestras importaciones bajen ligeramente de precios y nos permitan un alivio inflacionario ¿Qué pasó con el peso? Y, y eso también es, es importante. La moneda mexicana hoy por hoy ya no es tan importante como indicador económico como pudiera haberlo sido en los noventas o en los 2000 s que siempre andamos a el tipo de cambio. ¿no ¿Por qué? Porque empezamos con esta cultura bancaria, poco a poco a bancarizarnos más. No estamos bancarizados como los estadounidenses, europeos o japoneses, pero nos vamos bancarizando. Ah, ya tengo que hacer corte, me pasé un chorro, ¿verdad? Este, tengo que hacer corte rápidamente, regreso en segundos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.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 Festival Cultural Cruzando el Sur Oriente. Acompáñanos en la explanada de la Avenida de las Torres y Palacio de Mitla. Del 8 al 10 de julio, desde las 6 y media de la tarde, tendremos cine, talleres infantiles y música en vivo. Mariachi, canto de mi tierra, filarmónica joven de Ciudad Juárez, nativo, glam, vikingos del norte, los cadetes de Linares de Valente Tijerina, la sonora dinamita y los consentidos de Ciudad Juárez, los silver, invita el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez. Gobierno Municipal, Refugio de la Libertad, Custodia de la República.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 Desde el 2018, el INE implementa una acción afirmativa para que los partidos políticos postulen candidaturas indígenas a diputaciones federales. Por ello, por primera vez, el INE realizará una consulta a personas, pueblos y comunidades indígenas para conocer sus opiniones sobre cómo verificar los lazos entre esas candidaturas y sus comunidades. Si perteneces a un pueblo o comunidad indígena, el INE te invita a participar del 2 al 21 de julio. Mi INE es valioso porque nos incluye y nos une. Continuamos en Solo Negocios Radio. Y bueno, decía antes de prolongarme excesivamente en el segundo corte, en el segundo segmento, este, que el tipo de cambio ya no es un indicador tan relevante. Sí lo es, obviamente, porque México es un país en vías de desarrollo, porque nuestra dependencia al dólar es clara, es legal, incluso está por ley. Y en su caso, este de alguna manera el, el, el tema de la influencia del tipo de cambio puede generar conflictos graves a la economía mexicana, todavía muchos. No no así, por ejemplo, lo que le pasa a la moneda americana, que no genera una afectación tan grave cuando se deprecia, o, la, o la, la, el euro, que relativamente está en una situación delicada ahorita, pero no es algo tan grave, o alguna otra moneda. Las monedas de países en vías de desarrollo en general sí tienen una pauta central, como indicador económico en su, en su país, o sea entre más desarrollado menos dependiente de ese indicador de manera exclusiva y hay otros más relevantes. Bueno México vamos como a media tabla en el asunto. En esa lógica el tipo de cambio tipo de cambio de libre mercado se ha movido como una especie se me ocurre decir como un colchoncito este que aguanta, amortigua, o como un amortiguador, pensemos en un vehículo, que amortigua los impactos. Vea usted el tipo de cambio en noviembre de... de ¿Qué fue? Noviembre 7 de 2016, cuando queda electo Donald Trump, se dispara hasta el 20 de enero de 2017, cuando toma protesta, y, y de ahí empieza a bajar. Y ese disparo lo reubicó, de andar en flujos de 13, 14 por dólar, se fue hasta los 16, 17 por dólar. Y luego vino la época del Telecán y, y nos reubicó hacia posiciones del 20 pero ninguna de esas dos reubicaciones generaron problemas inflacionarios relevantes en México México se los provocó en 2017 con el gasolinazo, no fue el gobierno de Trump entonces en esa lógica este pues básicamente encontraríamos que el tipo de cambio ha dejado de tener ese gran impacto por precisamente convertirlo en un uh, amortiguador de, de los impactos globales actualmente así funge y actualmente el valor del tipo de cambio tiene en el corto plazo muchísimo más que ver con lo que pasa en el mercado global de divisas y en particular con el dólar que lo que pueda pasar o no pasar en México. Y me explico. La apreciación del tipo de cambio en las semanas antes de la guerra para atrás tenía un vínculo estrecho con lo que pasaba en depreciación del dólar. O sea, el dólar se depreciaba el tipo de cambio mexicano, bueno, la moneda mexicana se apreciaba. Y entonces el valor para cambiar dólares era más chico, o sea, bajaba de 20. ¿no? Al contrario, cuando la moneda americana se fortalece, se aprecia, la mexicana y muchas otras vinculadas al dólar se deprecian. Y en la semana, con los temores de recesión y la reubicación de portafol, portafolios uh, globales, y muchos de ellos volatilizados o, o, o incluso especulativos pues llevaron al tipo de cambio a subir hacia los 20 60 más o menos déjeme aquí veo el gráfico rápido en investing y teníamos este más o menos del 4 de julio al 5 de julio perdón antes del 4 de julio eh, un, un picón no o sea desde el 22 este es un mes completo déjeme voy, seis meses, aquí está, precisamente a partir de la guerra empieza una picada hacia marzo, luego baja, vuelve a subir en mayo, luego baja, vuelve a subir en junio en ciertos días y luego vuelve a bajar. Pero en general el tipo de cambio está muy controlado, está en 2046 en este momento con tendencia bajista en función de que los indicadores globales van mostrando algo muy diferente a estas lecturas e interpretaciones de que viene la peor recesión del universo sideral y que de repente se hace mucho en voz de gente que se ha hecho famosa a partir de haberle atinado algún pronóstico en particular por medio de sus cálculos complejos matemáticos, como Burry uno de los eh, este, inversores que en el 2009 pronosticó que vendría la, la recesión financiera de esa época, o Dalio, otro de los importantes y reconocidos comercialmente inversores de, de fondos de, de inversión, este pues, ¿qué hacen estos anuncios? O de repente el CEO de JP Morgan o de Deutsche Bank que han dicho que viene una megatormenta, ¿no? Y los indicadores van mostrando otra cosa. Y entonces, con ese tipo de menciones de gente tan famosa al estilo cantante, aunque no sepa cantar, pues, de repente tienes este tipo de mega anuncios, pero de gente que en realidad lo que se dedica es a la especulación. Digo, el de JP Morgan y Deutsche Bank se supondría que no, pero... Por, por salir a, en público, a animarse a decir las cosas tan abruptamente, pues me hace pensar que es más espectáculo que otra cosa. Y cuando es espectáculo, pues no está basado en ciencia, sino en la interpretación de gráficas y de formas que aparentan en las gráficas y casi casi como leer el horóscopo, ¿no? con respeto a quien le guste ese tipo de temas, pero que no es científicamente validado pues tampoco cuando haces interpretación de movimientos gráficos de que aparece ah, un hombro, aquí va a bajar a fuerza o parece una cabeza y aquí va a subir a fuerza, o sea, esas cosas no son ciertas, ¿sí? Pueden pasar, pero no tienen que pasar como si fuera una ley, ¿de acuerdo? En esa lógica, el tipo de cambio en ese momento se aprecia, está estable, 20.46, estaba mejor hace unas semanas que estuvimos en 19.90 pero ciertamente está en un rango estable. Incluso los pronósticos de cierre de año que se tienen que hacer para esos efectos presupuestales de las empresas que importan productos o que exportan sus productos, pues han tenido que ir bajando porque precisamente tanto el anclaje actual como los futuros de Chicago están relativamente estables. De repente hay picones en los futuros de Chicago y demás, pero tiene más que ver con esos escenarios volatilizados como el martes, un mal dato, este te puede hablar de un escenario inflacionario o de un escenario de temores de recesión y se caen los precios del petróleo cuando hay mucha escasez de petróleo o se caen las bolsas de valores y cosas de ese tipo, pero de repente se recuperan, como hoy, después de un extraordinario dato de empleo en la Unión Americana. ¿De acuerdo? Y bueno, este creo que en general eso cubre aspectos pues, en, contextuales del escenario de, de, de lo que ocurre en este tipo de, de indicadores voy a hacer corte comercial para quedarme con los 15 minutos plenos el último segmento y, este, y regreso para hablar de la parte jurídica no regresamos, no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio son las 4 con 42 minutos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 Nuestras noticias, 1300 AM. Radio Hablada, número uno en la frontera.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 Continuamos en Solo Negocios Radio. Ponemos el último segmento de Solo Negocios Radio y ahora vamos a hablar un poco del derecho y sus impactos desde la economía hacia adelante. Primero, el tema absurdo. Dice Raquel Buenrostro, la presidenta del Servicio de Administración Tributaria, que el SAT nunca pidió la constancia de situación fiscal. Este, eso es lo que pasa cuando se politizan más de hacer su función técnica, ¿no? La señora tiene una función técnica eminentemente que, hay, que ha hecho bien. O sea, no se puede negar que ha elevado la capacidad recaudatoria de la autoridad. A gusto de muchos, opinamos que con cierta conducta medio terrorista, sobre todo el tema de grandes empresas, pero bueno, pues si sí debían que pagaran. ¿no? Lo cierto es que este tipo de argumentos son innecesarios. Mire, si usted... Descarga de la página diputados.gov.mx las leyes, que está en la biblioteca jurídica, este, de las leyes, pues de las normas, puede descargar la ley de impuesto sobre la renta, la ley de impuesto al valor agregado, el código fiscal de la federación. A su vez puede descargar los reglamentos del código fiscal de la federación, de la ley de impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado. En esos seis cuerpos normativos, si usted pone a buscar, o sea, normalmente se bajan en, en PDF ese tipo de archivos y pues en el software con los que puede leerlos, tiene una función para buscar palabras. Entonces usted busca constancia de situación fiscal, en ninguno de los seis cuerpos normativos viene ese concepto. Y uno dirá, entonces esa cosa de dónde la inventaron. Bueno, las resoluciones misceláneas fiscales, que son las reglamentaciones administrativas que genera la autoridad para adaptarse administrativamente a lo que la ley le impone, genera cosas que facilitan administrativamente la, la, la función. Y en la resolución miscelánea fiscal se crea la constancia de situación fiscal, que no es otra cosa más que un documento que resume cuál es mi situación de registro en la fecha que se expide el documento. Si usted va y se da de alta en el, en el SAT, le van a dar un documento que dice acuse de inscripción al registro federal de contribuyentes. Todos los días subsecuentes, si usted se mete a la página del SAT en la sección de constancia de situación fiscal, va a poder acceder a una especie de uh, Bo, eh, archivo histórico de todos los movimientos de su registro, todos los acuses, cambios de domicilio fiscal, de régimen fiscal, si tuvo un cambio de nombre en materia civil y lo registró en el SAT, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, en esa lógica ahí mismo hay un apartado que dice constancia de situación fiscal y usted le oprime ese botón y se abre. Con la fecha de hoy, por ejemplo, si le aplica hoy, dice 8 de julio, o sea, 8 de julio de 2022, constancia de situación fiscal del contribuyente fulano de tal. ¿Cuál es su RFC, su CURP, su nombre? ¿Cuál es su domicilio fiscal completo con código este ¿cómo se llama el código este? Código postal. ¿Cuál es el correo electrónico registrado si es que tiene alguno? Hoy en día no está obligado, pero ya va a estar obligado por el buzón tributario y un número de teléfono de acceso. Y luego viene el régimen en el que está registrado o los regímenes, porque uno puede ser trabajador, asalariado y además tener otro régimen aparte, o tener varios, ¿no? Y cuándo son los cumplimientos de sus obligaciones principales, declaraciones, informativas, cosas de esas. Esa información es lo que dice la constancia, ese día. Si usted descarga su constancia hoy y luego más tarde hace un cambio de domicilio y mañana descarga su constancia, mañana va a tener una constancia con domicilio diferente a la de hoy. Y así si cambia de régimen, tendrá el día siguiente el cambio del régimen y si cambia de nombre y hace todo el procedimiento que corresponda, pues también aparecerá su nuevo nombre. ¿De acuerdo? Esa es la mecánica con la que opera la constancia de situación fiscal, trámite administrativo. Ahora bien, ¿qué sí hizo el SAT? Y que Raquel Buenrostro no explica a fondo y que pues, todo queda en, en, en frustración, sobre todo por, por el problema de leer nada más los titulares de las notas periodísticas. y y terminan demostrando que son más políticos que técnicos cuando hacen este tipo de cosas. ¿Por qué? Básicamente, porque el SAT sí es cierto que no pidió la constancia de situación fiscal, simplemente cambió la estructura completa del sistema de facturación en México de la versión 3.3 a la 4.0 que entra en vigor en enero gracias a que se dieron cuenta que está todo maltrecho y que tuvieron que prorrogarlo desde el primero de junio para entonces, o primero de julio, no me acuerdo cuál era la fecha de entrada en vigor, pero se cambió al, al primero de enero en donde nos dicen, esta factura no se va a timbrar si no coteja cuatro códigos exactos con lo que tenemos registrado en el sistema. El código RFC, el código completo del nombre, o sea, la, el nombre completo exactamente como está registrado con acentos o con este acrónimos o como esté, con, con Z, con S, con doble L, con Y, como esté estructurado el nombre, el código postal del domicilio fiscal y el régimen. Y entonces, si esos cuatro no están exactamente el primero de enero en mi software de facturación para emitirle una factura, la factura no se va a timbrar. Yo le puedo decir, oye, empleado, oye, cliente, no puedo timbrar la factura. Confírmame los datos. Y, y la persona puede decir, pues es que el código postal de mi casa es tal, pues sí, es el de tu casa, pero igual es el de tu domicilio fiscal. Y de los 21 millones de empleados que tenemos registrados en el IMSS en este país, pues la gran mayoría no sabe eso porque no tiene ni idea cómo lo dieron de alta. Porque en su momento los daban de alta los patrones y lo que hacía el patrón era, para hacerlo fácil y sencillo, poner el domicilio fiscal de la empresa. Y si tú trabajaste en una empresa de cine que tiene domicilio fiscal en Michoacán, pues te van a poner el, el código postal de Michoacán y tú vives en Ciudad Juárez con un código postal aquí en la región, pues... Tú vas a estar dando tu código posal, que es el que conoces, y no ni idea aquel tema fiscal de Michoacán. Y entonces no es hasta que tienes un documento que te confirma tu información fiscal, que el idóneo se llama constancia de situación fiscal, que es con el que podemos cotejar. Entonces, ¿el SAT pidió la constancia? No. Cambió un sistema absoluto que hoy en día todavía no entra en vigor y no se necesita, pero que para el primero de enero va a ser eh, eh, este, obligatorio. Y si yo no puedo comprobar fehacientemente mis modificaciones en código postal, nombre completo, código de RFC y, y, y régimen fiscal, no van a poder timbrarme la factura, punto. O el recibo de nómina, punto. Esa es la realidad. Entonces, lavarse las manos pasar bien la foto y decir tonterías no es funcional. Por favor, no lo hagan funcionarios públicos. No confundan más a la población. Sean eficaces y eficientes en esa tesitura. Otro tema relevante, datos personales. Ahora que todos andemos con nuestra constancia de situación fiscal para mostrar a quién le pidamos factura a un comercio o, o algún servicio que estamos pidiendo y necesitamos la factura para deducirla o para comprobar el gasto, lo que sea. Pues vamos a traer nuestra constancia en WhatsApp o en Messenger o en el celular o en la computadora, en el correo o física. Iremos al comercio y quiero mi factura, su constancia, a ver, corroborado, perfecto, le emito su factura. El problema es que esa constancia, sobre todo para los empleados, en el peor de los casos va a tener el domicilio fiscal de su primer empleo, pero este tendrá que ajustarse a su domicilio fiscal propio, o sea, residencial y fiscal, para efectos de deducciones personales y poder buscar devoluciones de empleo, de impuestos, perdón y más importante, trae ese documento con tu domicilio de tu casa y que se te pierda, pues ya empezamos en el mundo de la, de, de, de, de, de la inseguridad pública. Si me roban el celular, si me hackean la cuenta, si me descargan el archivo, ya entramos en problemas del manejo de datos personales. Y si yo se lo entrego al, al, al proveedor y le dejo copia de la constancia de situación fiscal, o le mando por correo, y a él le hackean la cuenta, o le roban las hojas, o las tira a la basura, y alguien las toma... La cantidad de datos personales que vamos a estar liberando es absurda. Sí, la constancia de situación fiscal no dice cuánto gano ni cada cuánto, pero dice mis obligaciones. Y si yo tengo varias obligaciones, la presunción lógica de un delincuente va a ser este cuate gana mucho dinero. Y si tengo tu domicilio y si tengo hasta tu celular, porque ahí está registrado, y tu correo personal, pues ya voy teniendo cosas y, y, y el RFS está compuesto para las personas físicas de nuestra fecha de nacimiento, así que hasta tendrán tu fecha de nacimiento completa. Hay que tener mucho cuidado con esos documentos. Tanto quien los recibe, control de datos personales por medio de un aviso de privacidad, un funcionario interno de la empresa que controle datos personales y un mecanismo para los derechos ARCO, así como quien es dueño de sus datos personales no los ande soltando por doquier. Mucho cuidado. Y al respecto. La Suprema Corte definió, al respecto vinculado con las notas más recientes de la UIF, pero también el tema de datos personales, la unidad de inteligencia, o sea, la Suprema Corte le ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera, esta unidad antilavado, que entregue una lista de personas bloqueadas entre el año 2014 y 2020 y que salieron de esa lista siempre con el, con el resguardo de datos personales. ¿Por qué? Bueno, porque sucede que se plantea que bajo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se tiene que saber a quién se le está bloqueando su cuenta por presunción de lavado y liberando posteriormente y por qué se le liberó. O sea, no había lavado, ah bueno, si sí había lavado y se te liberó, entonces los escenarios de corrupción de los que se están haciendo acusaciones en este momento. A mí me parece impresionante que a esas alturas del partido, después de 12 años de existir la UIF, así lo voy a decir de fácil, siga habiendo delincuentes de alto impacto que mueve su dinero en el sistema financiero es, es absurdo válgame el carajo con la CFE el más mínimo control de sus bases de datos cae en manos de una empresa o de un agente hackeador o lo que sea, que es un delito y 14 millones 600 mil registros de la Comisión Federal de Electricidad vendiéndose pues ahí en cualquier paginilla ¿no? terrible terrible que pasen estas cosas concientización para las empresas que contienen, que, que reciben datos de terceros como empleados o como clientes o como proveedores, tenemos que generar la cultura de control de datos personales. Es un activo fundamental de las personas, es una propiedad fundamental de cada individuo. No pueden andar por ahí dispersados. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, eh, Arturo. Nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde. Que la pase excelente. Gracias.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 Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presentó...